¿Qué tal, carnalitos? En este episodio les traemos los Nike Adapt BB 2.0 en el colorway tie-dye. Uno de los colorways más económicos y más fáciles de adquirir de esta silueta. A ver, pasa la bacha? wey! tan Si tú eres aficionado al zapato tenis Te late contenido de alta calidad en tu idioma Por favor, caché Dame ese like y dale un back Con el subscribe Por favor que tampoco se les olvida seguirnos en sus redes sociales Como Facebook e Instagram Donde siempre ponemos fotos de nuestros más nuevos apañas. En serio, suscríbete perro En este episodio queremos mandarle un saludo Al carnalote del show Sergio Bonilla De Puebla, México Y a su familia Diana, Karen y Fátima Si tú quieres que te mandemos un saludo Por favor síguenos en Instagram Y mándanos un mensaje Y haré todo lo posible para cumplirte En uno de sus próximos episodios Pues aquí los tienen carnales Los Nike Adapt BB 2.0 en el colorway tie dye. Estos papos fueron abastecidos el 13 de agosto del 2020, pero estuvieron accesibles en el mercado de revanta mucho antes que eso, cual es un, algo un poco raro para este tipo de tenis. La primera venta de este zapato en StockX tomó lugar el 10 de abril del mismo año, casi 5 meses antes del lanzamiento oficial en el sitio de Nike. En los meses de abril a agosto, el precio máximo de este zapato llegó a cobrar tanto como 670 dólares, que es casi el doble del precio oficial en el sitio de Nike. En este episodio no lo vamos a poner mucho enfoque a la tecnología y la historia de este zapato, ya que le hicimos una reseña hace unos cuantos meses al primer colorway que salió, que fue el colorway negro. Si están interesados de ver este video, les vamos a poner un link en la descripción. De lo que sí vamos a hablar es de lo desapercibido que fue este colorway, ya que medio año después, todavía lo podemos encontrar a la venta en el sitio de Nike. Cabo, yo tenemos dos diferentes opiniones sobre este colorway, ya que para mí, el colorway negro se me hizo bastante feo. En mi opinión, en el par negro, los plásticos y los materiales se ven bastante chafas. Algo que por $400 dólares es intolerable pero en mi opinión en este color güey los mismos materiales y plásticos se ven súper mejor y tienen una vibra mucho más lujosa el pulta transparente y la manera en que el talda luce debajo de la malla transparente se me hacen unos detalles súper divertidos Y los resaltes de color rosa verde y azul son sutiles pero se prestan bien para un día de fiesta en el sol se va a hacer o no se va a hacer la carnita <risa> En mi opinión en este color wey El bloqueo de color es mucho más eficaz A de veras remarcar las líneas y costuras Que le dan forma a esta silueta Futurista, pero claro el gusto Se rompe en género y este Color wey no le agrada lo más mínimo A Gabriel, ¿Y ¿por qué no te gusta Gabo? ¿Qué tal Carlos? Este, pues sí, en la Adaptive tie en teoría Soy chida, soy un, Como que será un muy buen zapato, pero la verdad Como que el concepto no, no le salió muy bien a mí me fascina la tecnología del Adapts, también es muy chingona, es algo futurista y de hecho tiene muchísimas colorways. Pero eh, lo del Tie Dye para mí, como que ya lo perfeccionó Adidas este, con el Ultra Boost y de hecho tiene muy buen concepto tras de este zapato porque lo, lo, lo usaron con Woodstock, ¿no? Y eso sí, se presta a usar el Tie Dye y las imágenes del. Del póster del concierto y todo. Entonces, como que Aida sí supo usar muy bien el, el Taida y la neta, como que el Nike Adap no más agarraron el zapato nuevo y lo que estaba de moda y lo pusieron juntos y como que no, no le salió. Pero bueno, qué chida, que, que te gustó y. Ahí disfrutan sus zapatos, ahí te guacho. A mí se me hace que la falta de un narrativo y una buena historia detrás del lanzamiento de este par fue la razón porque a la raza no les llamó mucho la atención. Pero la poca demanda de este colorway ha sido algo que ha sido bueno para nosotros, ya que desde el lanzamiento de los tie-dye, estos zapatos han vendido por tan bajo como 150 dólares en stock. So. 200 dólares menos. Así que si tú has andado con el antojo de comprarte unos Adapt y te late este Colorway, este es un muy buen tiempo de agarrar un par a un precio fenomenal. Pero bueno, coméntenos ustedes, a ustedes qué les parece este Colorway. Si lo apañarían a un precio rebajado, ¿cuánto se les haría un buen precio? Díganos en los comentarios. Los vemos en el próximo video.